<risa> a ver a quién mata ahora. <risa> a ver a ver dónde va la melea, lo estoy grabando, eh. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con Paco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!